Amigo de la carpintería, estás nuevamente en tu canal favorito de carpintería bricolaje, Carpintería Creativa Moderna por Domingo Freire. Y hoy te traigo un videito corto con un consejo que estoy seguro te va a ser muy útil, porque muchas veces tenemos que utilizar materiales diferentes a la madera o al MDF, que es lo que comúnmente utilizamos en la carpintería, porque tenemos a veces que ensamblar piezas en las que intervengan metales o piezas de plástico de pvc y para ello es muy útil utilizar remaches de aluminio Pues lo primero que tenemos que conocer a fondo es lo que vamos a hablar hoy un remache y que solemos utilizarlo cuando no nos parece conveniente el colocar de repente un tornillo y vamos a conocerlo bien a fondo un remache de aluminio es una pieza como la que vemos por acá que cómo va a funcionar la vamos a insertar uniendo dos piezas en la que tengamos una perforación y el remache nos va a permitir unirlas firmemente cuando no queremos utilizar ni soldadura ni un pegamento o podría ser como complemento del uso de una pega epóxica y además utilizar remachado ¿Cómo son las partes o cuáles son las partes de un remache? Pues el remache en líneas generales es algo como lo que puedes ver aquí o si me acerco por acá la puedes ver más al detalle que suele tener tres partes en líneas generales. La primera parte es esta que tenemos por aquí, que es el vástago, que también en algunos países lo conocen como mandril. Además, tenemos la pieza del cuerpo del remache en sí, que es esta pieza que tenemos por acá, y la pieza que se retrae o que permite que funcione adecuadamente nuestro remache es la cabeza, que es esta piecita que tenemos por aquí, que la remachadora va a alar el vástago y va a hacer que la cabeza empiece a ensanchar el cuerpo del mandril permitiendo que las dos piezas que coloquemos que estén previamente perforadas sean sujetas firmemente por el cuerpo del mandril. En nuestra caja de herramientas solemos tener un montón de variedades porque podemos ver aquí que tanto existen de vástagos de diferentes grosores o diferentes diámetros, también puedes ver aquí claramente que el cuerpo del remache puede ser de diversos largos y eso nos va a permitir que sujetemos piezas un poquito más gruesas o más finas según lo necesitemos. Y eso es lo que da una cierta variedad en este tipo de remaches. ¿Cuál es la herramienta para colocar nuestro remache? Pues una remachadora. Esta es una de las más sencillas Existen hoy en día unas que son eléctricas, que te facilitan el trabajo, pero en líneas generales es una herramienta bien sencilla y bien fácil de utilizar, porque la soltamos por acá y la idea general es que insertemos el remache, de esta manera coloquemos las dos piezas que vamos a sujetar y al hacer este movimiento con la remachadora, ella va a ir alando el vástago para producir la deformación que sujetará las piezas que queremos aguantar o mantener firmes con nuestro remache. Te puedes dar cuenta por acá que tiene varias cabezas o varias puntas. ¿Por qué es esto? Porque corresponde a los diferentes diámetros del vástago, de los diferentes mandriles que vamos a utilizar. Se cambia muy fácil. Puedes tomar simplemente tu alicate y sueltas acá girando la punta y según el tipo de remache que vas a colocar, según el diámetro del vástago que vas a insertar, pues vas a seleccionar la puntica adecuada. Por ejemplo, este que es bien finito, tendríamos que colocar seguramente la más finita que tenemos por acá. O no, fíjate que no entra. Sería con la segunda de grosor, que es esta que tendríamos por acá, para que trabaje adecuadamente. La sacamos de acá y con insertarla, pues ya estaríamos listos para colocar la punta. Pues simplemente tienes que acordarte de retraer para que no te haga presión hacia adelante y puedas simplemente girando esta nueva punta el preparar ya tu herramienta para el remache que medimos. Le das un par de vueltitas, no hace falta que la aprietes muchísimo y ya estás listo para trabajar con el remachito que es el adecuado según la medida del vástago. ¿Y qué sucedería al colocar el vástago de nuestro remache en la remachadora? Pues al hacer esta presión va a ser alado el vástago, ¿ves? Y empieza a deformar el cuerpo del remache con la cabeza del remache. Esto se va a producir hasta que llegue un momento que la presión sea la suficiente como para que la cabeza se rompa del vástago y quede Simplemente el remache ensanchado en el fondo, sujetando las dos piezas que queramos aguantar. Le damos hasta que esté totalmente firme. Y aquí puedes ver que se rompió el remachito. Te lo acerco por aquí para que puedas ver que la cabeza deformó el cuerpo del remache y produjo que se ensanchara para poder sujetar las dos piezas, bien sea de plástico, de metal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 encontrarnos con algo que nos ponga ciertas dificultades en el trabajo a la hora de colocar un remache y aquí tenemos un caso típico esta silla tiene unidas piezas de pvc de plástico de acrílico en este caso es un pvc unido a unos tubos de metal y para ello utilizaron unos remaches y se han soltado un par de ellos este está suelto y este que está aquí abajo está suelto ahorita lo vas a ver de cerca no te preocupes pero lo que quiero es que veas los típicos casos que vamos a encontrarnos con, cuando nos encontremos con un tipo de trabajo que en el que tenemos que sustituir un remache que estaba puesto. Y aquí tenemos las dos cosas más frecuentes. En el de abajo, el que se rompió y el remache simplemente se salió. Y en la parte de arriba, el remache, aunque está suelta la pieza que une a la pieza de atrás, el remache sigue estando ahí. Y vamos a ver cómo removerlo. Y es muy facilito porque simplemente vamos a colocar una broca para metal que sea un poquitico más ancha que el aro que une el cuerpo de tu remache a las piezas bájalo aquí de cerca simplemente vamos a comer un poquito el remache para poder sacarlo y después vamos a colocar el remache una vez que los orificios ya estén libres para insertar el nuevo remache y que quede perfecta nuestra silla aquí puedes ver más de cerca la piecita que vamos a remover con nuestra broca para metales. Y recuerda que tu taladro no esté en la posición de martillo, que esté simplemente en la posición en la que gira, en la posición de taladrar, para evitar que vibre mientras removemos esta piecita. Nos acercamos, vamos a sujetar por detrás y poquito a poco vamos a tratar de remover esta copita del remache. seguimos dando hasta que logremos ya liberar las piezas para insertar el nuevo remache. Otro detalle importante es que al seleccionar nuestro remache veamos que el cuerpo sea lo suficientemente largo como para sujetar tanto la pieza plástica como la pieza de metal, es decir, que tiene que ser lo suficientemente largo para sujetar las dos piezas y que se pueda retraer la cabeza de tal manera que permita que el cuerpo sujete bien ambas piezas. Igualmente, que el diámetro del cuerpo sea lo más ceñido a la perforación que tenemos en nuestras piezas. Ahí la insertamos y con nuestra remachadora, habiendo colocado ya la cabecita adecuada con respecto al vástago, pues vamos a proceder a ir retrayendo el remache hasta que parta. que partió pues ya queda sujeto con nuestro remache las dos piezas tanto el tubo de la parte de atrás como la pieza plástica y de esta forma viste qué fácil me fue arreglar la silla de mi casa utilizando unos remaches para que quedara el respaldar como nuevo firmemente sujeto la estructura de plástico a los tubos que conforman mi silla y tú me podrás decir pero no es lo mismo si utilizo un tornillo en vez de un remache pues fíjate que si tienes un tornillo colocado acá de repente cuando estés sentado en tu silla, con tu camisita, a lo mejor las pequeñas estrías del tornillo podrían engancharse en el tejido de tu camisa y dañarla, por lo tanto el remache es una mejor opción porque una vez que salió el vástago pues queda plano completamente y firmemente sujeto a la estructura. Espero que te haya gustado este consejo, ya viste que este formato de CREATIPS te da esos pequeños tips que seguro te van a solventar muchísimos proyectos de carpintería y bricolaje, recuerda que tienes que darle me gusta, déjame tu comentario acerca de qué te pareció este video y compártelo en tus redes sociales. Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal. Recuerda que soy Domingo Freire, este es tu canal favorito, Carpintería Creativa Moderna. Y por aquí te voy a dejar un par de creatives más para que aprendas muchas más cosas interesantes para tus proyectos. Y nos vemos en un próximo video.